¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les tengo la parte número 5 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Kaguya? Espero que les guste y la apoyen para continuar con nuestra teoría. Pues ya saben que entre más apoyo tenga este video, más rápido voy a traer la siguiente parte. Así que no olviden compartirlo, dejar su me gusta y comentar para que más gente pueda verlo también les recuerdo que en la descripción encontrarán la primera parte de esta teoría por si quieren empezarla desde el principio y ver todas las partes hasta el momento así como también los quiero invitar a que vean todos, todos, todos los videos del canal porque están geniales y sé que les van a encantar, se vienen muchos videos así que pendientes, activen la campanita y no olviden revisar el canal todos los días, también les aviso que este es el segundo video que subo en el día ya que hace un rato subí otro video por si no lo han visto, que están esperando, sé que les va a encantar y bueno, ahora quisiera mandárselo Saludos a los miembros del canal que son Troll Minecraft, Eanope T, Nicole Villanueva Sagredo, José Luis de León Reina, Carol Aguilar y Rodrigo Aguilar. Un saludo, espero que esté muy bien y gracias por apoyar el canal siendo miembros. Bueno, ya sin más.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 o los echaré de aquí, me escucharon, mi nombre es Ibiki Morino y seré su sensor, así que todos preparanse que el examen está a punto de iniciar. Ya después de eso comenzaría la prueba escrita la cual sería igual que en la historia original ya que Naruto no respondería ni una sola pregunta, ya después de eso al día siguiente sería la segunda parte del examen Chunin en el bosque de la muerte todo sería igual que en la historia, hasta que Orochimaru atacaría al equipo 7 para separarlos y poder probar a Sasuke sin problemas, Naruto había sido separados por el ataque de Orochimaru y justo cuando estaba a punto de ir a buscar a Sasuke y Sakura aparecería una serpiente gigante que lo atacaría, Naruto al ver esto dice, esto es muy raro, ese ataque fue con la intención de separarnos, además estoy seguro que no es un cualquiera la persona que hizo esto, pues ni siquiera pude darme cuenta, tengo un mal presentimiento, bueno solo espero que Sasuke y Sakura se encuentren bien, ahora tengo que encargarme de esta serpiente y así Naruto comenzaría a luchar contra ella. Mientras al mismo tiempo los ninjas del sonido se encontraban buscando a Naruto, así como también el equipo de Rock Lee, Tenten y por otro lado Sasuke y Sakura se reunirían, pero en ese momento aparecería una chica delante de ellos, al verla Sakura dice, es probable que haya sido quien nos atacó, debemos tener cuidado, a lo que Sasuke dice, ¿quién rayos eres, acaso buscas nuestro pergamino, pues entérate, jamás te lo entregaremos. Pero para sorpresa de Sasuke y Sakura, la chica se empieza a quitar el rostro y una vez que ya se lo ha quitado por completo, dice, mi nombre es Orochimaru y deberían saber que a mí no me importan esos estúpidos pergaminos, más bien yo estoy aquí por algo más importante, estoy aquí por ti, Sasuke Uchiha. Sasuke y Sakura estaban totalmente sorprendidos, pero después de unos segundos, Sasuke dice: Que estás detrás de mí, que es lo que quieres conmigo, más te vale que no des ni un solo paso más o teja de pedazos. A lo que Orochimaru dice: Me gusta esa actitud, muchacho, ahora demuéstrame si puedes sostener tus palabras. Así de un segundo a otro, Orochimaru aparece frente a Sasuke, golpeándolo y mandándolo a volar. Luego de eso, Orochimaru se lanza atrás Sasuke para rematarlo, así Orochimaru comenzaría a golpear a Sasuke. Sin darle ni una sola oportunidad de defenderse, mientras al mismo tiempo dice ¿qué es lo que pasa. No habías dicho que me ibas a hacer pedazos. Espero no haberme equivocado contigo. Pero en ese momento Sakura lanzaría un kunai con el cual lograría golpear a Orochimaru en la espalda. Esto hace que Orochimaru se moleste y dice: Así que aún sigues aquí mocosa. Veo que serás una molestia. No pensaba hacer esto, pero no me dejas otra opción. Tendré que acabar contigo primero y así Orochimaru estaba a punto de lanzarse contra Sakura cura, pero antes de que pudiera hacerlo, Sasuke lograría tomarlo por sorpresa derribándolo y una vez que Orochimaru ya estaba en el suelo. Sasuke lo remataría con el jutsu bola de fuego con el cual lograría golpearlo directamente, al ver esto Sakura dice, impresionante, eres genial Sasuke, acabaste con ese sujeto en un abrir y cerrar de ojos, no hay duda de que eres el mejor, pero en ese momento se escucha una risa y después la voz de Orochimaru que dice, vaya eso sí que fue impresionante, eres más hábil de lo que pensaba Chico, parece ser que no eres una completa basura. Pero ahora necesito verle el máximo de tus habilidades, espero que eso no haya sido todo. Sasuke y Sakura estaban totalmente sorprendidos ya que no podían creer que Orochimaru siguiera con vida, pero en ese momento Orochimaru sale del suelo debajo de Sasuke y lo toma por el cuello. Después de eso al ver los ojos de Sasuke dice, vaya, así que ese es tu Sharingan, por lo que veo aún te falta mucho para perfeccionarlo, pero por lo que parece tienes una muy buena vista, casi tan buena como la de Itachi. Sasuke queda paralizado al escuchar eso, pero después de unos segundos dice, no vuelvas a mencionar ese nombre, a lo que Orochimaru dice que es lo que pasa, en serio te molesta tanto escuchar el nombre de tu hermano, ya veo así que lo odias tanto por lo que le hizo a tu clan, yo pienso igual que tú, también me gustaría ver a Itachi muerto, aunque debo aceptar que él es todo un genio pero estoy seguro que él estaría decepcionado de ver que tan débil es su pequeño hermano, así es Sasuke, no vales la pena, eres uno de los últimos Uchiha con vida, pero a diferencia de tu hermano, tú das vergüenza, estoy seguro que tus ancestros me agradecerán por esto y así Orochimaru estaba a punto de cortar la garganta de Sasuke con un kunai, pero para su sorpresa, Sasuke detendría el kunai usando su mano. Sakura al ver esto grita el nombre de Sasuke y corre para ayudarlo, pero Sasuke dice, Sakura, no te metas, esto es algo que tengo que hacer yo solo, este sujeto está aquí por mí y ahora lo haré que se arrepienta, a lo que Orochimaru dice, vaya, así que aún no pierdes tu espíritu, aunque creo que son palabras muy grandes para alguien que está a mi merced. Pero en ese momento Sasuke logra utilizar el jutsu bola de fuego sin usar ni un solo sello, así Sasuke lograría liberarse, mientras que Orochimaru resultaría totalmente ileso del ataque, pero para sorpresa de él, Sasuke rápidamente se lanzaría contra él, así ahora Sasuke atacándolo con todo lo que tenía sin darle ni una sola oportunidad de moverse. Así hasta que después de una gran cantidad de golpes y patadas, Sasuke terminaría atacándolo con el jutsu flama de dragón. Después de eso Sasuke terminaría muy agotado ya que había usado casi todo su chakra esperando derrotar a Orochimaru, pero para su sorpresa Orochimaru volvería a ponerse de pibe. Sasuke al ver esto no podía creerlo y dice, esto no debería ser posible, tú deberías haber muerto, ¿qué clase de monstruo eres tú? A lo que lo que Orochimaru dice, monstruo, bueno creo que me va bien el apodo, sin embargo si quieres acabar conmigo tendrás que hacer más que eso muchacho. Pero tranquilo, si logras sobrevivir a esto yo te volveré más fuerte de lo que imaginaste, a lo que Sasuke dice, cierra la boca, acabaré contigo ahora, así Sasuke logra dar algunos pasos, pero en ese momento caería de rodillas ya que casi todo su chakra se había terminado. Por otro lado Orochimaru dice, este es el final de nuestra batalla, y así Orochimaru estira su cuello para morder a Sasuke, mientras dice, ahora eres mío. Pero antes de que lograra hacerlo, Naruto aparece tomando a Orochimaru por sorpresa y mandándolo a volar de un golpe. Sakura al verlo dice, eres tú, Naruto, qué bueno verte, mientras que Sasuke dice, que es lo que quieres perdedor, no interfieras, esta es mi batalla, a lo que Sakura dice, esta es nuestra oportunidad, tenemos que aprovechar el momento para escapar, pero para su sorpresa Naruto dice, esa no es una opción, si lo intentamos él nos seguirá, por eso lo mejor es terminar con esto ahora mismo. Orochimaru, ahora yo pelearé contigo, no sé qué es lo que quieres, pero no puedo dejar que lastimes a mis amigos, además, esta es una gran oportunidad para acabar con un traidor como tú. Ese momento Orochimaru dice, ¿A qué te refieres Mokoso? ¿Acaso sabes algo de sobre mí? A lo que Naruto dice, Acabaré contigo en nombre de Akatsuki. Orochimaru queda totalmente sorprendido al escuchar eso y dice, ¿Pero cómo es que conoces ese nombre? ¿Qué es lo que sabes maldito Mokoso? ¿Más te vale que me lo digas todo? ¿Acaso ellos están aquí? En ese momento Sakura y Sasuke logran ver algo de preocupación en la cara de Orochimaru, mientras que Naruto dice, No, para nada. Ellos no están aquí, pero yo sí y yo acabaré contigo, pero Orochimaru dice, es algo muy curioso, aún no me dices lo que sabes sobre esos malditos, no sé qué es lo que pasó contigo, pero parece que eres un completo tonto, si yo fuera tú, me alejaría de ellos, después de todo, tú eres uno de sus objetivos Kyubi. a lo que Naruto dice, hay muchas cosas que no sabes Orochimaru, pero a diferencia de ti, yo conozco la verdad. Orochimaru se ríe al escuchar eso y dice, que conoces la verdad, bueno eso no importa, sea lo que sea, ahora haré que me lo digas, un mocoso como tú jamás podrá vencerme y ataca con el Jutsu bola de fuego, pero Naruto dice, el único que morirá aquí serás tú y también utiliza el Jutsu bola de fuego, así los dos ataques terminarían cancelándose. Pero rápidamente Naruto y Orochimaru se lanzarían el uno contra el otro ambos logrando golpear al otro. Luego de eso Naruto rápidamente atacaría a Orochimaru logrando derribarlo, sin embargo Orochimaru se pondría de pie y contraatacaría, pero para su sorpresa ninguno de sus golpes lograba acertar en Naruto. Al ver esto Orochimaru dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que es tan rápido? Además esa forma de pelar, esto es muy raro, ni siquiera los chunin son capaces de pelear a este ritmo, en verdad tendrá contacto con los akats